Bienvenidos a Toons. yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, doblaje y mucho más. Antes de comenzar me gustaría hablarles de BeautifulHalo.com, una tienda online con las mejores sudaderas de cartoons, anime, videojuegos y más. Checa el link en la descripción con dos códigos de descuento. Ahora sin más, continuamos. Para comenzar, vamos suave, y es que ya tenemos la confirmación de la llegada de la segunda temporada de Carmen Sandiego en Netflix. Anteriormente, en su cuenta oficial de Twitter, ya se confirmó la llegada de esta nueva temporada de 11 episodios. Por lo pronto, esta secuela se espera exactamente para este próximo mes de octubre. Continuando con las noticias, hace pocas semanas la plataforma de streaming presentó un pequeño avance de lo que será la segunda parte de la nueva serie de Matt Groening Desencanto. En el más reciente adelanto logramos observar que todo el reino se ha convertido en piedra y que en esta nueva temporada nuestra protagonista tendrá que rescatar a Elfo de la muerte y a todo Dreamland de un inminente desastre. El estreno de esta nueva parte fue el pasado 20 de septiembre, por lo que ya puedes disfrutar de esta continuación en la plataforma. Entre otras noticias, luego de un largo camino dentro de las actividades del festival Pixel Alt, ya ha finalizado el concurso IdeaToon. Este evento busca promover y apoyar la animación latinoamericana a través de alianzas con cadenas productoras extranjeras. El proyecto ganador recibirá un incentivo económico para producir unos segundos animados que le ayuden en su estrategia de venta, así como un viaje a California, Estados Unidos para participar en una misión comercial con los principales estudios de animación. Y estos fueron los nominados para la edición de este año: Annie y Matt de Alfredo Ponce y Elie Silva, Silver Keepers de Martina Mazum, Argentina, Ola Bord de Omar Escobar de Jalisco, Monkey and Friends de Marina Gallegos y Jorge Camps de Ciudad de México, Sato de Adriana Somoza, Venezuela, The Human Adventures of Thy Abdot de Mirele Ortega Molina, Clara de Oscar Alejandro Trejo, Ciudad de México, Colite de Carla Angélica Barragán y Alberto Beltrán de Ciudad de México. Key Keepers de Cecilia Nustas y Oscar Hernández, Jalisco, Together is Better de Jaime Álvarez y Sandra Castro, Perú, Is That a Dog de Marisol Sandoval, Jalisco y Noisy Nomads de Sebastián Ramírez y Diego Ramírez, Ciudad de México. Al final, el proyecto que resultó ganador fue Noisy Nomads, junto con The Human Adventures of Bay and Dot, siendo el segundo lugar del concurso Ideatun de 2019. Continuando con las noticias, ahora hablemos un poco de Boyak Horseman. Para todos ya es habitual que luego de un final de temporada todo permanece en silencio hasta su repentino regreso, pero Bojack no ha dejado de dejar pistas desde la confirmación de su sexta temporada para este 2019. Luego de varios rumores y fotos borrosas, finalmente tenemos la confirmación que buscábamos con la salida del tráiler de la sexta temporada. En él, logramos ver a Bojack contándole a Dayan sus avances dentro de la Clínica de rehabilitación, a la princesa Caroline tratando de adaptarse a la maternidad y a Mr. Peanut Butter llegando a una sorprendente epifanía. El creador de Boyak Horseman, Rafael Bug Wasberg, comentó que el caballo antropomórfico de esta nueva temporada está avanzando lentamente hacia la redención. Además de esto, ya se confirmó que esta será la temporada final de Bojack y que estará dividida en dos partes. La primera se estrenará el día 25 de octubre, mientras que la segunda será el día 31 de enero en el próximo año 2020. Y hablando de caballos, también llegará a la plataforma de streaming una nueva serie llamada Centaur World. Esta historia será una comedia animada que sigue a un caballo de guerra que es transportado a una tierra extraña habitada por centauros tontos y además tendrá canciones originales en cada episodio. Esto es un Unisekai. Continuando con las noticias, anteriormente en otro video de noticias les hablaba sobre esta nueva serie animada de Netflix, y es que finalmente tenemos un tráiler oficial de The Lads Kids on Earth. Esta animación se encuentra basada en los libros de Max Breyler. Aquí nos cuenta la historia de Jack Sullivan junto a sus mejores amigos en un mundo donde deben aprender a sobrevivir en medio de un apocalipsis zombie. Recientemente se estrenó un especial de una hora que adapta el primero de los libros escritos por Max Breyler. A partir de esto se lanzarán dos temporadas que adaptarán el resto de la historia. Cada una de ellas contará con 10 capítulos de 22 minutos aproximadamente. Si te encantan las webseries, amarás esta noticia. Y es que pronto tendremos nuevos episodios de Bean Puppycat en Lazy in Space. Esto con un episodio que se estrenará en el Festival Internacional de Animación de Ottawa, donde los productores han revelado un clip exclusivo de adelanto de este esperado regreso. Además de una nueva historia, Lazy in Space presentará episodios más largos de media hora junto con una temporada extendida. En el primer episodio, titulado Little Fingers, se produce el caos después de que Pupicat gasta 500 dólares en el juego de aplicaciones móviles de Pretty Patrick. Para ayudar a cubrir los costos, él y B buscan trabajo en un planeta de gusanos ondulantes que están desesperados porque les abran sus refrescos. Además de esto, cada vez está más cerca el doblaje latino. Así lo confirma Atomo Network a través de sus posts de Alerta Atómica. En este proyecto tendremos a Fernanda Gastelum como Veeam, a Gerardo Alonso como el campesino y a Jesus González como Descartes. Por lo pronto queda esperar su estreno oficial. Entre otras noticias, tenemos el regreso a la pantalla grande de Scooby-Doo, esta vez con un proyecto llamado Scoop en animación 3D, donde se planea rendir homenaje a la serie original. Dentro del cast de esta nostálgica versión se acaban de sumar las voces de Zach Efron y Amanda Seyfried, quienes interpretarán a Fred y Daphne respectivamente. Además de esto, tenemos una pequeña previa de los diseños de personajes de esta nueva película. Esta animación, además de contar con todo el grupo de Scooby-Doo, tendrá la participación de más personajes de Hanna Barbera como el Capitán Cavernícola, Pulgoso y Dynamot. Continuando con las noticias, la productora ejecutiva de 12 Forever, Shadi Petrosky, recientemente ha realizado varias declaraciones en su Twitter, donde en primer lugar nos dejó ver un tweet donde destaca que Reggie, protagonista de la historia, es queer y que es una lástima que esto no se explorara en temporadas futuras. Dicho comentario resultó en muchísimas respuestas de sus seguidores, sosteniendo que es una lástima que Netflix no esté apoyando este tipo de material, a lo que esta rápidamente respondió diciendo que 0% culpa de Netflix que esto sucediera. Incluso se tomó la molestia de responder a muchos de los seguidores tratando de esclarecer el panorama, alegando que en sí no ha sido mala suerte, sino que todo ha sido un conjunto de malas decisiones y una experiencia desalentadora que ha estancado el proyecto. Además de esto, recordemos que se encuentra realizando un traslado a un nuevo estudio, ya que el que realizaba la serie ha sido cerrado. La mismísima productora llegó a comentar que para continuar el proyecto 12 Forever tendría que ser un éxito similar a The Loud House. Por lo pronto, todo apunta a que ya no habrá una renovación de una segunda temporada, lo cual personalmente creo que es una lástima ya que es una serie que a pesar de comenzar un poco floja, poco a poco toma mucho cuerpo y que sin lugar a dudas logró calar en nuestros corazones. Esperemos que en un futuro continuemos las aventuras de Reggie y sus amigos en la Isla Infinito. Y hablando de The Loud House, por fin tenemos un tráiler oficial y un primer vistazo de lo que será su serie Speed. Of los Casas Grandes. Esta nueva serie animada se estrenará el 14 de octubre. Aquí seguiremos la historia de Ronnie Annie, una niña de 11 años que se muda a la ciudad con su madre y su hermano mayor para vivir con su familia grande y amorosa los Casagrande. Protagonizada por Isabela Álvarez, la serie muestra la cultura, el humor y el amor que es parte de crecer en una familia multigeneracional mexico -americana. Después de mudarse con sus abuelos en Great Lakes City, Ronnie Annie se adapta a su nueva vida citadina sobre el mercado familiar, que es un lugar de reunión para todos en el vecindario. Entre otras noticias, finalmente tenemos un tráiler oficial de la película de Steven Universe en latino. El mismo ya se encuentra disponible en YouTube, por lo que puedes disfrutar de la nueva voz de Esteban Galaxias. ¿Qué tal te pareció? Es real, es real, es real, es amor. Para finalizar, les traigo información de la esperada serie independiente Hasbin Hotel. Mucho tiempo llevamos a la espera del estreno del piloto de esta animación infernal creada por Vivienne Vendrano, donde vemos la historia de la princesa del infierno, Charlie, quien ha decidido crear un hotel de rehabilitación para demonios. Y es que actualmente solo contamos con un pequeño anuncio oficial para este próximo mes de octubre para su estreno, pero la llama no hace otra cosa que avivarse con las últimas publicaciones de su creadora en su Instagram oficial. En una de las fotos podemos apreciar un timeline que marca una hora de duración, lo que nos hace pensar que esta será la duración de su piloto a modo de especial, o quizás una película. Lo que sí podemos saber es que los siguientes episodios tendrán una duración promedio de 20 minutos. ¿Listos para su estreno? Déjame en los comentarios cuál es tu personaje favorito hasta el momento de Hasbin Hotel. El mío sería la mismísima y enérgica Charlie. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, te recuerdo que puedes seguir la página oficial de Facebook del canal para más noticias, así como mi perfil personal de Instagram por si deseas conocerme un poco más, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Toons.